A propósito de Navidad, recuerden que los delincuentes están creativos en la calle. Recuerden que la Navidad mucha gente se pone creativo y no hay excepción con los delincuentes. Andan unos delincuentes vestidos de cristiano y de pastores con una biblia en la mano, atracando. A mi hermano el gordito sexy, Juan René Liberato, mejor conocido en el ámbito popular como el gordito sexy, lo atracaron en la calle José Reyes de aquí de San Francisco de Macorís. Un supuesto cristiano que iba con una biblia en la mano le pidió una bola. Cuando llegaron al sitio... De, de, donde él le dijo que se desmontó, entonces ahí él le, lo despojó de su motor y de, de su pertenencia. ¿eh? El gordito es un muchacho que todo, todo el mundo conoce, un muchacho sano, que no es de nada, es un muchacho, tú me entiendes, que es no lo que, hay que, trabajar, estar, no hay que estar y, dando bola. Y, y algo en, en una de las fiestas de Bulín, eh, Bulín le dio algo y él eh, se compró, era su sueño tener ese, ese clase de motor, era un motor de segunda mano. Pero imagínate, él quizá con la inocencia, pues ven para llevarte, vio este, este, este hombre vestido de cristiano, con una vida. Mira, tú me entiendes. Siempre para estos tiempos, eh, diciembre, yo nunca he estado de acuerdo con el anuncio del doble. Eso pudiera no anunciarse. Porque los ladrones se ponen activos. Ese ladrón que le quitó, ese motor es infeliz. Porque es increíble, man, hay que tener un corazón eh. Eh, de bajo recurso, un infeliz que Bulín le dio mil dólares por, por su destreza al bailar y hacer un show una discoteca, les regaló mil dólares y él compró sí. un motor y se lo quitan. Entonces, así usted no quiere que le den a los, los ladrones, ¿A usted no quiere que le den, que no se le puede dar a los ladrones. Ellos sí, pueden, Ellos sí pueden matar a uno y quitarle lo de uno porque si infeliz. Atraque ese, ese muchacho, eh, eh, son parte de la. Es claro. Eso bien. me ha caído a mí de mal. Por favor, el que tenga el motor, que lo entregue, lo pueda traer aquí dejarlo frente a Telenor. Porque si lo agarramos, nosotros vamos a dar duro. Entregue ese motor, ese muchacho. usted quiere dos mil, tres mil pesos, cuatro mil, déjelo para atrás. Que lo vamos a dar. Está en manos de la autoridad. Ya se está moviendo la autoridad. Se está moviendo de, y, y lo agarran y la, a ustedes. Y la, prensa, y la prensa también. Ya, aparte de nosotros, hay gente ya que está ayudando al gordito Celsi de la prensa. Atrás de eso. Porque él se está identificado, se sabe quién es. Con Atención, nombre y todo. Canario. Canario, ganan Eddie Cream. Por favor, <risa> vamos a caer atrás el motor, de gordito, sin feliz. ¿Eh? ¿Cómo que <risa> tienen.? Eh, eh, eh. creo que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Sí, no, no. También en otro, lo no puede andar de noche ese motor. No, uno no se lo no, dice no. a él también. Yo, se lo, yo a lo primero que le dije yo a él, cuando él me habló de un Feni, le dije: tiene que tener El motor mío, usted lo ve y yo de vergüenza. Porque yo ando en pinta, y ando en el motor No, y atietado, así me mando yo. Pero que eso, yo, no, yo no quiero. Yo, mira, nosotros ya me paré en el repuesto a ponerlo nuevo. Y no? Pero yo ando de madrugada, ahí está el, el testigo. Si yo le pongo hasta una luz nueva al motor. Te acechan de una vez. O ¿no? si yo soy muy dulce para los ladrones. Para los descuiditas, porque atracado, tú eh, eh, pues, entiendes? No te voy a decir que no me atraquen, pero es difícil. Porque yo es lo descuido que no me gusta. Un saludo a José Antonio Duarte, que está en el aire del pueblo. También Beatriz Polanco, Saludos Feliz Navidad para usted también, el aire del pueblo. Sí, sí. Señores, siguiendo. El que sepa aquí en el aire del pueblo, el que sepa aquí del motor Feni Negro, de Godito César, es mil pesos. Ya sabe, el aire del pueblo. Vamos allá, señor. Tiene que tirar ¿eh? lo privado, yo no lo tiro para adelante. Usted me escribe, es fulano, está el sitio. Y allá lo abordamos nosotros, ya claro, saben. La policía anda detrás, detrás de eso ya. Claro.